Pero, ya. Sí, pero bueno, yo, no es que no sé por qué lo hacen así y tal, yo, pues, no, porque si no se ve una mierda de suyo. <risa> veo, veo, no es de niños este juego. Veo, veo, si no asientes al talego. Veo, veo, la doctrina del dinero. Veo, veo. La puerta del colegio, desde niño adoctrinados para ser un buen ganado, pero no me habéis ganado, pues sigo aquí luchando, echando las raíces, soportando lo que dices, pues digan lo que digas, no sigo las directrices, más vale que te rías y más Ilumina que se consume enseguida y sigues esperando buscando aún una guía. La guía no te lleva nunca a donde tú querías y sigues esperando buscando una salida. No hay puertas ni ventanas, solo leyes y mentiras. Y veo, veo, y veo una cosita que empieza por la R y termina con la rima. Y veo, veo que la solución es única y lo veo fácil es la rebeldía. Veo, veo. No este juego veo veo si no asciendes al talego veo veo la doctrina del dinero veo veo en la puerta del colegio cuando todo te atormenta miedo en es la esencia en es la técnica más son más lentas alternativas en la mesa experiencia para que prueba los errores siempre enseñan los no derrotes tu paciencia la ciencia de la vida es la que más se aprecia para eso echa por recuperar lo que se perdió Y lo que se pierda Empieza tu propuesta por la R Sabes que empieza A pieza a pieza recuperemos las barreras el hormigón o de piedra Otra opción no te queda Te hablo de rebeldía La palabra que era Veo, veo No es de niños este juego Veo, veo Si no asientes salta el Veo, veo La doctrina del dinero Veo, veo del colegio el dinero envuelve tu vida Es una droga que te engancha como la cocaína Que produce bienestar cuando lo pillas Te duele el cuerpo si no lo consumes en un día Conseguir más te motiva Sientes la necesidad en tu vida Por carencias consumidas Y ahora careces de simpatía Si no vas con él de compañía El dinero es tu agonía Pero sin él no te animas Y cuatro más se arriman y más sube la prima Primo, así te lo digo para oprimirnos es una trampa, Para tenernos divididos Pilla tu dinero y pírate O si te estafa el Estado estafaré tú a él Con la reacción de los rebeldes Rebeldía es lo que es O es lo que deberías hacer Veo veo No es de niños este juego Veo veo Si no sientes alta talego. Veo veo La rutina del dinero Veo veo En la puerta del colegio Veo veo Yes.